Porque la educación es un derecho para todos? Desde RedNIS, Red Regional de Estudiantes con Discapacidad en el Nivel Superior, iniciamos una campaña de difusión con el fin de visibilizar las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual a la hora de acceder a las plataformas educativas. En este sentido, es importante mencionar que las personas con discapacidad visual Utilizan diferentes software como lectores parlantes y magnificadores de pantalla para acceder a la información de las plataformas educativas, aunque con algunas dificultades. Bueno, para mí como estudiante de la universidad me resulta bastante habitual encontrarme con algunas barreras a la hora de interactuar sobre todo con las plataformas a través de la web. Estas barreras radican principalmente en la presencia de imágenes en demasía esto quiere decir excesiva cantidad de iconos en las plataformas, en el sector de las opciones, lo cual eh, imposibilita en algunos casos que el lector de pantalla pueda reconocer el texto de, de lo que realiza esas acciones en concreto. Eh, y bueno, y otra cosa por ahí que encuentro es también la mala distribución de las opciones. A veces están encolumnadas las opciones, lo cual... Eh, dificulta bastante la navegabilidad a través de la página con lector de pantalla, con su sistema de navegación. Y bueno, por eso me parece muy importante y solicito junto a, a todas estas personas, a todos mis compañeros, la, la puesta en marcha de un plan que justamente fomente la accesibilidad en las plataformas para las personas ciegas sobre todo. Me parece importante. Soy Joana Díaz, estudiante de la FADEX y uno de los problemas más comunes que nos encontramos todos los estudiantes con discapacidad visual de nuestra universidad es el hecho de que la plataforma PETCO no es accesible, ya que no se puede navegar independientemente en ella, ni tiene un lector de imágenes propio. En el caso de quienes tenemos que utilizar la aplicación, no funciona tampoco de buena manera eh, en el sistema operativo Android hay muchos botones que están etiquetados pero no se pueden utilizar porque no se activan. Otra dificultad que nos encontramos es que en los cursados y exámenes muchos de los textos están en PDF y para que puedan ser accesibles, para que nuestro lector de pantalla los lea, deberían de estar en un formato Word y no deberían tener tablas ni gráficos. Hola, mi nombre es Guillermo, yo soy estudiante del segundo año del Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual. En el Instituto de Formación de Bariloche utilizamos la plataforma de educativa y las principales dificultades con las que me encuentro en el momento de usar esta plataforma es que en muchas ocasiones eh, los botones de las opciones no, no son leídos por el lector de pantalla que utilizo para para navegar. Además de que dentro de esta página hay mucha información que encuentro por ahí irrelevante y que me impiden poder eh, llegar con facilidad a, a las opciones de, dentro de, la, de las aulas. Creo que algunas de las mejores que, que podrían facilitar la navegación por, por, por estas aulas Sería eh, organizar los iconos de manera que podamos acceder de una manera más, más directa y más sencilla a, a estos botones. También creo que, que estaría bueno y sería eh, de gran ayuda la, la realización de algunos tutoriales y que estos tutoriales sean accesibles, este, es decir, que tengan subtítulos y audiodescripción para que todos podamos acceder a ellos. Estos han sido algunos testimonios de estudiantes con discapacidad que en primera persona nos cuentan algunas de las barreras con las que se encontraron al acceder a la educación a través de la virtualidad. Nos acompañan en esta iniciativa la Red Regional de Discapacidad, Educación Superior y de Derechos Humanos, la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, Aprobi, Adibi, Redi, Comunicación Inca y los Hugo Bariloche.